El siguiente material fue encontrado en el patio trasero de una casa abandonada en California. <risa> ¡Uy! ¿Cómo crees que conseguí esta casa? Para venderla, por un dulce. De hecho, estuvo muy barata, me la regalaron. Que dizque, estaban poseídos los, los residentes anteriores. Dizque. Alfredo y... De... Muy, ¿Por qué grita muy... gente? ¿Qué pasó? Ah, ¿No eh, venías a ver la casa? casa y no ah, la madre! <risa> Eh, Ninguno de los involucrados Ha sido encontrado a día de hoy ¿Sí Se recomienda discreción Hey, mira Mira ahí arriba Hay alguien ahí, mira ¿Lo ves? Baratísima, baratísima me salió esta casa Chécate De vez en cuando se escuchan como que ruidos adentro Pero, hombre, me salió bien barata muy bonitas a veces de hecho a veces de hecho cuando estoy aquí me levantan en la noche unos ruidos extraños como si alguien estuviera matando a alguien pero la ubicación es muy es muy buena la ubicación es muy buena por aquí o sea por aquí estoy tranquilo todo el rato nadie me molesta mande no pues si quieres no no no si quieres siéntate aquí yo lo busco Ah, antes esta casa era un cementerio Antes era un cementerio esta casa Pero si vieras los cimientos Está muy bien construido Hombre Está muy bien construido O sea, tú, tú vas al techo y le pegas así al piso No pasa nada Apenas si suena El sonido también se, se, se, se, es ¿Cómo se llama? Es, es cerrado, es cerrado. Si, si, tú, si tú gritas, nadie te va a escuchar afuera es muy buena la casa, es muy buena la casa. ¿Cómo abro a aquí? ¿Me, me encantaría disfrutar tu casa? A veces parece que hay gente aquí alrededor, pero nunca es nada. ¿Has visto mi mapache? Eh, ah, no te preocupes, a veces aquí se pierden las cosas. Pero estuvo muy barata, ¿eh? Estuvo muy barata. El enganche fue muy poco. Pero es Entonces, que no es una cosa, es mi mapache. ¿Está mi mapache? Sí, es que a veces se pierden... A algunas personas aquí Me han contado Que siempre hay personas aquí. Oye, ¿les ¿Quieres unas galletas? El Eh... Mira la ventana, mira la ventana, mira la ventana Mira la ventana, mira la ventana Pero el precio final Buenísimo, el precio final estuvo Muy bueno, el crédito no tuve Ningún problema y... Me la entregaron bien rápido, de hecho Ay, no, espérate Vamos, si quieres vamos para arriba Arriba está muy bonito también El segundo piso está puh, precioso También está al 100% Tú abres aquí el agua y, no, hombre, bien rico Ay ah, Es este, decoración Perdón Perdón, decoración, es que Eso eh, parece irreal no, no, no, no. Es que la bruja me dijo que tenía que poner un cuerpo aquí. Pero no es real. Es de foam. Es de foamy. Está pintado. <ríe> Uy, asoma la cabeza. Uy. Oye, eso parece más real No, no, no, no, no. no. Tranquilo, no lo ves. No no ¿Cómo lo se lo siente? Lo eh, se siente chamuscado. Digo, es como... Es foam, es foam. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. ¿Ves? Una pierna real no es caería bien. así. Caería más fuerte. Más rápido Pero bueno, ahí está Ahora rato me deshago de eso, no mm, te preocupes Pero es por partes eh, Es cosa de limpiar Es cosa de limpiar Pero la casa está buenísima, está muy buena Fíjate este cuarto okay. Tiene luces Estos son luces LED Y así Pero vámonos porque Nada, no hay nada eh. At, eh. Uy! Uy, uy, uy, uy! Este. Uy, uy, uy, uy, qué, qué, qué, qué bonita casa, qué bonita casa, uy, qué bonita casa. Ven. Oye, ¿hay es, más aquí es esta esta esta? la calefacción. Es la calefacción, me dijo el dueño A veces la calefacción suena raro Y luego oh, está yeah. también este cuarto Este cuarto no eh, No tiene mucha ventilación Pero no te preocupes la, la, El precio lo vale eh, ¿Qué tal? ¿Qué te parece? A mí me gusta la casa, eh. está muy bonita Puedes pagar con dulces Estoy vendiendo casas por Ay. dulces No tengo dulces, solo estoy buscando mi pache pero no venías a ver la casa. No, se me metió el mapache a tu casa y por eso yo te encontré en la carretera. Bestia, ¿dónde está el mapache? Porque mi entonces? mapache se metió aquí. Este, vamos atrás de la casa. Atrás de la casa hay. Uh, puede estar, ¿eh? Porque ahí, acá hay tierra. Es que está en mapache. ¡Ey! <risa> ¡Hola! <risa> pues no sabes si por aquí está el, el, el mapache. ¡Hola, hola! Sí, el chiquillo. Ándale, sí, ese mero. Es chiquito. ¿Está por aquí? Ajá. Está así cuadradito, sí. Sí, Pero cuadrado. Es un petón, medio bonito. Está por allá. Ya ves, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Todos los vecinos el son señor, muy buena onda. no hay una manera de ir. Un dulce. Un dulce nomás. Y te quedas con la casa. Mira a los vecinos, bien buena onda. ¿Y no? Ese vecino que tiene mucho maquillaje. Eh... Sí, le encanta Oye, no puedes juzgar No, es un hombre Yo sé que es un hombre Pero el maquillaje es para todos eh. Ya ves, muy mal No, no debes de juzgar Lo siento, pero es que Muy muy buen señor Estos vecinos sí, son entusiastas que del que Halloween tú. Les encanta, mira, mira ¿Qué sucede? Mejor me voy a buscar a mi mapache Es cierto, me voy a buscar a mi mapache Permiso. Vamos a buscar al mapache Ya ves, ya ves eh, Muchas gracias, muchas gracias Por aquí debe de estar Alfredo y muy, ¿Por qué grita muy... gente? ¿Qué pasó? Eh, no, Nada, no, yo no escuché nada yo no escuché nada. Sí, mira A lo mejor y se escondió ahí, ¿no? ¿No te parece? ¿Le gusta esconderse? No, no sé Adelante Tranqui, no pasa nada Vale Vale ¡Es un muñequito! ¡Qué bonito! ¿Es un animatrónico Es un muñeco, no sabe lo que le dices mucho. Uh, ah, y... Eh... Eh... Si quieres, corre. Eh, si quieres. No. <risa> ya. No, madre, ¿qué te crees para gritarme así? A ver, huevo no tiene ese eh, cabrón. Vete por allá, Regrésese. Nadie lo llamó? ¿Qué día huevo? ¿Pues estos días? Ah, no lo sé, no lo sé. Vamos por este lado. <risa> mapache, ¿cómo se llama? Tiene el nombre el mapache. Mapachita. Hey, eh, mira, ¿qué anda? Aquí anda el mapache, ya ves, andaba disfrutando de, la, de, de, de, de todo lo que tiene la casa. ¿Te gustó la casa, amigo? Sí, mira, deberías de comprarla por un dulce. Un dulce. Baratón, baratón. Oye, te vas a quedar sin dulces. ¿Quién te mandó a que te vinieras acá? Mira lo que hiciste, ¿casas ¿es que o qué hiciste allá? ¡Que mira usted, señora! ¡Vayas a la mierda! Venga, madre. <risa> Perdón. No tiene educación. Ven por acá. Entonces, lo de la casa... Un dulce. No va a querer la casa por un dulce. Está barato. Un dulce nomás. Es que estoy buscando dulces. ¿Usted cree dulce, que yo pero... quiero una, un dulce aparte de que tuve que buscar a mi, a mi mapache aquí en este mismo tiempo? Pero no es que quiero. eso no... Eso Me no es mi a costar... culpa. El mapache puede divertirse porque la casa está buena, ¿verdad que sí? ¿Ves? dice que sí dice que sí le gusta la casa un dulce nomás uno como a mi pulgar uno no lo quiero y deja de insistir bueno entonces vamos para afuera entonces no te regreso te regreso ellos otro día sin dulces Dale dale, cita, dale, dale, dale, ¿qué Me da tu fuerza, que tengo hambre Y una botella de soda. De soda.